con la finalidad de tomar acuerdos sobre el funcionamiento, facultades, reglamento, estructura, plan de trabajo, agenda de sesiones, trascendencia más allá de un periodo administrativo y la configuración del Consejo Consultivo del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón, COPRECO, como un instrumento que brinde respuestas a la sociedad, el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, se reunió con los integrantes de dicho consejo que busca potenciar en todos los ámbitos al municipio de Cajime. El presidente municipal manifestó que es necesario que la operatividad del consejo consultivo no se limite a la promoción y desarrollo económico, por lo que tendrá una función dual de también fungir como el consejo municipal en temas de desarrollo social, seguridad, salud, deporte y cultura, desarrollo e imagen urbana, así como otras áreas que favorezcan el crecimiento global del municipio. Con el fin de que los consejeros cuenten con una base informativa que oriente de los trabajos a realizar, el alcalde propuso que para una próxima reunión acordada para agosto se presenten los proyectos de impulso económico por parte de Copreco y la Secretaría de Desarrollo Económico, Presupuesto Municipal 2019 por parte de Tesorería, el Plan Municipal de Desarrollo, Programación y Presupuesto, Programa de Infraestructura Urbana, Desarrollo Urbano y el Rescate de Instrumento Directriz de Codeco. El presidente de Copreco, Regino Angulo Sánchez, señaló que es necesario que este Consejo Consultivo opere de manera coordinada con el ya existente Consejo Directivo de Copreco. De esta manera, el Consejo Consultivo viene a ser muy útil y muy importante brazo auxiliar del Consejo Directivo. Cabe destacar que esta figura está contemplada desde la creación de Copreco, solo se esperaba la madurez del mismo para impulsar este nuevo órgano de apoyo. Informó para MX Noticias, Luis Carrillo.